Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántas veces había anunciado los profetas que el Mesías haría ver a los ciegos? Interpretamos este relato desde lo simbólico. La ceguera simboliza en la Biblia al hombre obstinado de corazón. Así dice Isaías 6. Sin dirección en su vida y sin capacidad de creer, dice Pablo. El ciego que no tiene nombre representa la situación de los discípulos que no pueden ver el proyecto de Jesús, incapaces de seguir a Jesús como Mesías a causa de su falta de fe y sus miedos. La sanación todavía imperfecta del ciego representa a los discípulos de Jesús que aunque ven y viven con Jesús, no terminan de comprender su palabra, Solo lentamente y con la ayuda de Jesús van madurando y viendo con ojos nuevos el sentido de su reino mesiánico. Es decir, al igual que el ciego pasa por etapas para ver, el discípulo necesita pasarlas para creer en Jesús, suplicarle con esperanza, dejarse tomar de la mano, ungir con su saliva y conducir fuera de la muchedumbre, la que representa la falta de aceptación del Mesías. La sanación total del ciego antecede a la confesión de Pedro y es como modelo de la sanación de la ceguera de los propios discípulos. Así como la sanación del ciego se da por etapas, la fe también requiere un proceso gradual de maduración y crecimiento. Nada de esto es fácil. Se requiere éxodos como el de Israel,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 que Dios tomó de la mano para sacarlo de Egipto y llevarlo a la tierra de la libertad luego de un proceso guiado por el mismo Jesús el discípulo alcanzará la luz de la fe para adherirse a él en cuanto Mesías y dejarse conducir por él a la tierra nueva del reino este éxodo es imposible sin estar dispuesto a ir detrás de Jesús Abandonando cegueras y desobediencias muchas veces arraigadas. Tenemos paciencia nosotros con aquellos a los que queremos ayudar a ver. Este proceso nos recuerda también el itinerario sacramental. Con el contacto, la imposición de manos y la unción, Cristo nos quiere comunicar su salvación por medio de su iglesia. Marcos piensa en el bautismo. Los gestos de milagro son gestos litúrgicos, gestos de Cristo. Al final todo el hombre queda sano. Los tres sentidos importantes para la comunicación del hombre con el mundo y con sus hermanos son rehabilitados y renovados. El sentido del oído, el sentido de la palabra y el sentido de la vista. Y aquí lo que la fe hace en nosotros hoy. La pedagogía de los gestos simbólicos unidos a la palabra es la propia de los sacramentos cristianos. Tanto las palabras como los gestos simbólicos se han de potenciar, realizándolos bien para que la celebración sea un momento en que se nos comunique la salvación de Dios de una manera válida, educadora y pedagógica. Marcos pone estos detalles para mostrar la lentitud del caminar hacia la fe plena. Avanzamos muy lentamente por ese camino. Ojalá veamos con claridad más adelante. Que el Señor los bendiga.